Nosotros somos el equipo de CoCru y entérate de lo que los esecheros piensan sobre la devaluación del peso frente al dólar. Yo opino que está muy mal porque nos afecta a todos los que... bueno, eh, a nosotros los mexicanos nos afecta mucho porque nuestro dinero a comparación del dólar vale mucho menos. Y ahora tendríamos que gastar. Las cosas de aquí también están subiendo. Yo pienso que la economía está muy mal porque... O sea, México le vende mucho, muchos recursos a Estados Unidos, por ejemplo, y Estados, y Estados Unidos lo que hace pues, es comprar, eh, pues digamos que de cierta forma barato las cosas, y este... Y lo que pasa es que Estados Unidos pues las procesa y nos las regresa, pero pues mucho más caras y de menor calidad. Entonces, pues, por eso es que en México sigue subiendo mucho las cosas, como por ejemplo la gasolina, el gas, el LP o algo así. Eh, nuestra economía depende del dólar. Todo, o sea, los inversionistas invierten en dólares, no en pesos. Entonces, si el dólar sube, la economía de México, el peso va hacia abajo y la gente se queda sin Bueno, de cierto punto, ¿sabes? las personas que ganan en dólares, inversionistas, pues ganan más. Sí, sí, sí. Ah, pues. Eh, Podría decir que son las consecuencias de un gobierno en mal estado. Me refiero a que las consecuencias por las que suba el dólar aquí en México, o sea, principalmente son porque los países extranjeros, bueno, Estados Unidos, Eh, digamos que el gobierno iba de, de, de mal en peor y justamente empezó empezaron las, lo, las problemáticas extranjeras desde, pues, se podría decir que desde que Peña Nieto está en la presidencia a, a lo mejor le puedo echar la culpa y a lo mejor no, digo no sé bien pero de lo que sí estoy seguro es que se desinteresaron con México y por eso es que el peso se devaluó o sea, el dólar no sube, el peso se devaluó Gracias por acompañarnos en este recorrido síguenos en nuestras diferentes redes sociales